¿Qué tal amigos de este su espacio Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre en algún punto de la grafía nacional e internacional. Precisamente nos encontramos en esta cobertura especial Fitur 2020. Contra la huella central de Visa y Enfocado TV. Yo Robert González para todos ustedes compartiendo desde Fitur. señores, a este stand de República Dominicana, el stand que ha contado con la mayor presencia y visita de personas en esta feria en día. Muy importante, los reyes de España estuvieron visitando este stand para dar formalmente a este inicio de esta feria fitura en su edición número 43 de este año 2023. ...empresas y los atractivos turísticos que hay en cada país en el mundo. Pero República Dominicana, como siempre, vuelve a poner la bandera en alto en esta apertura. El ministro de Turismo, David Collado, pasó balance a lo que ha sido esta trayectoria para poder lograr que República Dominicana sea número uno en la recuperación del turismo. Los Reyes de España, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, todas las personalidades correspondientes estuvieron en el día de hoy compartiendo en esta apertura de este stand... Fitur 2023 de República Dominicana desde la sede de IFEMA en Madrid, España. Yo voy a pasar con todos ustedes al resumen de las actividades que acontecieron en el día de hoy. Como siempre recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones. Ustedes si nosotros poder estar cada día más totalmente enfocados. Veamos el contenido. Señores, retornamos nuevamente con todos ustedes en esta Feria Fitur 2023 desde Madrid-España. Cobertura especial para todos ustedes que son nuestra audiencia. Yo quisiera que ustedes me permitan brevemente poderles mostrar parte del ambiente que se vive en esta Feria Fitur. Lo que es el stand de República Dominicana, un stand totalmente novedoso, que ha sido admirado. Las personas que visitan quedan totalmente impactados. Esta arquitectura una magia de la ingeniería, la arquitectura poder diseñar algo a la altura de República Dominicana. Están que en cuanto a la asistencia de las personas que más hoy, todo el mundo disfrute de nuestro valor, que son nuestras playas, lo que es la imagen de República Dominicana presentada al mundo a través de este tan. Señores, una descripción sorprendente como pueden ver ustedes, poder lograr que la marca país esté presente aquí en este capítulo 2023. Poder Paso, un escenario donde todos los dominicanos, los extranjeros puedan sentirse que su país tiene presencia en esta figura 2023. Luego de ver esta presentación de lo que es este importante está con lo que cuenta, toda esta ingeniería, toda esta estructura presentada y lo más importante, el calor de nuestra gente, las atenciones del personal del Ministerio de Turismo, esa receptividad del ministro de Turismo, David Collado, expresada totalmente en este stand. Yo quisiera que ustedes me permitan compartir con ustedes el acto de apertura del día de hoy. De luego, como ya les decía al principio, con la presencia de los reyes de España, se dio formalmente el corte de la cinta para dejar aperturado lo que es el stand de República Dominicana en esta Feria Fitur 2023. Los representantes de la institución de financieras Banco Popular y Banco de Reserva tuvieron una participación muy importante, la cual también voy a compartir con todos ustedes. De inmediato paso, fue el acto de apertura. Este es la República Dominicana FITUL 2023. Veamos. Yo, puedo empezar a hablar, al momento de entrar, justamente a la feria Fitur, cuando miré a la izquierda y esa bandera mundial así de grande, me sentí tan orgullosa de ser dominicana como que se me. Se me activó automáticamente el sentido pato y yo sé que a muchos de ustedes les está pasando lo mismo este, esta estación está siendo apoyada por el Ministerio de Turismo está creada y diseñada por nosotros pero también asimismo sí mismo cuenta con unos aliados especiales y fundamentales para que esto suceda de la mejor manera y para que nuestros visitantes y nuestros futuros aliados como y cooperadores también se sientan cómodos en esta estación y quieran invertir suficiente tiempo con en la Ciudad de la República Dominicana Así como nuestros turistas también se sienten igual de cómodos cuando visitan nuestro país. Y es por esto que quiero invitar a que nos sus palabras el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, uno de los grandes aliados del turismo de la República Dominicana. Muy Estimado ministro Collado, y en él todos los funcionarios del gobierno dominicano de y miembros de la delegación oficial de nuestro país, Tú, señores embajadores señores empresarios señoras y señores para el banco popular dominicano es un gran placer participar en futuro como hacemos cada año la feria turística más importante del mundo como siempre hemos sentido la energía el entusiasmo de los participantes el gran interés que existe para seguir invirtiendo en la República Dominicana. Hace más de tres décadas vimos con mucha claridad que el turismo sería una piedra angular en el desarrollo de nuestra nación. Y así lo ha sido. Mueve una parte fundamental de nuestro modelo de crecimiento. Es una fuente de empleos, de visas, simplemente una fuente de bienestar para los dominicanos. Quisiera resaltar el esfuerzo mancomunado que existe en nuestro país, sector público, sector privado, que sustenta el crecimiento de la economía, especialmente de este sector. Felicito a nuestras autoridades, al presidente Abinader, a nuestro ministro Collado, por el compromiso y el esfuerzo le han dedicado a este importante sector de nuestra economía. También quisiera resaltar el ambiente de colaboración que existe con mis colegas del Sistema Financiero Nacional, especialmente con el Banco de Reservas y su administrador, Samuel Cagliari. Nosotros, como banco, hemos sido un aliado histórico del sector la industria turística y seguiremos siendo en beneficio de su evolución, en beneficio del desarrollo de nuestro país. Les deseamos muchísimo éxito a todos los participantes en Fitur 2023. Estamos aquí para ayudarlo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias y buenos días también para ti, Cristóbal Bernardo, Presidente del Banco Popular y otro de nuestros grandes aliados en el turismo en República Dominicana y donde quiera que el país pone un lugar, eh, pone un, uno de sus pies, es el Banco de Reservas. Y por eso quisiéramos eh, invitar al señor Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, para que nos dé unas palabras de inicio. Muy buenos días, bienvenido a este inicio de esta feria número 43 del Futuro aquí en Madrid, la feria más importante de turismo. Señora David ministro de turismo, señor embajador de la República Dominicana aquí en España, Juan Bolívar Díaz, señor Rafael Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y a todos los funcionarios aquí presentes, empresarios del sector turístico, y muy especialmente a la prensa, que gracias a ustedes. Eh, los dominicanos allá en República Dominicana y, los, y todos los mundo se han dado a conocer lo que se ha hecho aquí en República Dominicana. Hoy se da inicio a esta feria, pero ya desde hace unos días el Banco de Reserva, los ejecutivos de negocios han estado reuniéndose con empresarios turísticos trabajando, dando a conocer las ofertas que tiene la República Dominicana como destino. En esta feria que, que se inicia hoy... Nosotros vamos a dar a conocer destinos importantes, como es el destino de Niches, un destino pujante, en el cual el Banco de Reserva ha estado apoyándolo. Y En los próximos años, ya nosotros vamos a sumar más de 2.000 habitaciones nuevas a ese municipio de Niches, pero también se va a dar a conocer, también, vamos a presentar a todos los empresarios turísticos lo que es el proyecto Punta Antiguo en la provincia de Puerto Plata, que como ustedes saben, ahí fue que inició el turismo. Y, y nosotros, el presidente Luis Abinader, tiene mucho interés en que, que ese destino se relance en cuanto a la parte dinero. Creo que la visita de nuestro presidente Luis Abinader el año pasado motivó a que muchos empresarios dominicanos y extranjeros asistieran en este año, porque la verdad que, que lo veo muy concurrido, en el stand de República Dominicana, que está precioso, que yo quisiera igual que le diéramos un aplauso a todo el equipo de turismo por este gran trabajo este ayer para el Banco de Reserva firme aliado del turismo nosotros ayer abrimos una oficina de representación aquí en la ciudad de Madrid donde los dominicanos aquí presentes los inversionistas extranjeros pueden visitar pueden conocer los productos financieros del banco. antes de finalizar no quiero dejar de resaltar igual como dijo Cristo Perpetiagua, presidente Eduardo popular, de que aquí en el nosotros, como, como entidad financiera, tanto el Banco Popular como el Banco de Reservas, estamos apoyando al gobierno dominicano. Yo siempre he dicho que no hay un gobierno en la historia de nuestro país que haya apoyado el turismo con esta gestión. El presidente Luis Abinader y el ministro Collado han hecho una gestión histórica con el crecimiento del turismo. Luego de la pandemia hemos visto el crecimiento, como cada mes se van cumpliendo récords en la llegada del turismo. Y esto es gracias al largo trabajo que han hecho en favor de ese sector tan importante para la República Dominicana y gracias también a los empresarios aquí presentes que confían en nuestro país, la República Dominicana. Gracias señores, y de, con esto damos inicio a esta feria número 40 Gracias. gracias a señores, retornamos nuevamente con todos ustedes por aquí. Ya vieron ese que se estuvo llevando a cabo en la mañana del día de hoy aquí en Madrid, España. La apertura de este stand marcó la bandera de salida de esta Feria Fitur 2023. Ustedes. Una entrevista que le estuvimos realizando el director interino de la IDA, Héctor Porcelas, ¿Quién explicó y dijo la importancia de esta celebración de esta Feria Fitur? Pero algo muy importante para todos los dominicanos, el avance que tiene la aviación civil, esa conectividad con todo el mundo, lo que representa los lugares y lo más importante, poder nosotros en algún momento poder contar con acuerdos en todo el mundo, de poder disfrutar de cielo abierto, para que los dominicanos puedan disfrutar de pasajes, de condiciones de viaje, en la más manera más accesible que pudiera ser para todos nosotros. Vamos a compartir esa interesante entrevista. En el día de hoy de esta Feria Fitur 2023. Bueno, esto ha sido un gran éxito para la República Dominicana. Hay que felicitar al ministro David Collado y a todo su equipo por lo que han hecho en este stand que podemos exhibir en el día de hoy. Y obviamente esto se va a tratar en beneficio para la República Dominicana. Aquí están más de, de 200 expositores, aquí hay muchas agencias del Estado donde estamos trabajando y haciendo contacto con las diferentes líneas aéreas ...en cuanto a la aviación civil que nos corresponde a nosotros... ...para tratar de llevar mayor conectividad a la República Dominicana. Gracias Héctor por estar con nosotros. Y Quisiera saber Héctor, la República Dominicana fue beneficiada... ...con casi 7 millones de visitantes y turistas en la República Dominicana. ¿Cómo, ¿Qué se proyecta para el año 2023? Bueno, es bueno que sepa que nosotros rompimos todos los récords de la historia en un año en la aviación civil, en el año 2022. Y para el año 2023 tenemos otro reto de seguir rompiendo todos esos récords que, que hicimos el año pasado y poder traer mayor conectividad a la República Dominicana, traer mayores líneas aéreas, traer más vuelos, traer más turistas y todo eso se beneficia en una mejoría tanto en la aviación civil como en el turismo. Señor Héctor, por razones de tiempo, de manera muy el presidente Luis Abinader ha sido reiterativo en que quiere vuelos accesibles para todos los dominicanos en cualquier lugar del mundo. Se habla de un posible acuerdo cielo abierto con los Estados Unidos y demás. ¿Cómo marcha y la gestión que desarrolla usted en el IDA? ¿Cómo avanza en esos trabajos? Es bueno que sepa que la República Dominicana tiene la política de cielo abierto con prácticamente muchas naciones. Ahora mismo está sobre el tapete las negociaciones de los cielos abiertos con los Estados Unidos... Y estamos trabajando para eso, la Junta de Aviación Civil, en, el, en su presidente Marte Piantini, fue pues la persona in, instrumentada para firmar a nombre de la República Dominicana los acuerdos de cielos abiertos o cualquier tipo de, de acuerdo con otras naciones. Pero obviamente para el presidente Luis Abinader, él le ha dado todo el apoyo, no solamente a las líneas aéreas dominicanas, sino también a las extranjeras, para traer mayor cantidad de vuelos a República Dominicana. Y ustedes lo pueden observar con el proyecto de ley que introdujo al, al, al Congreso de, Nacional de la República Dominicana para incentivar aún más eh, las inversiones que hoy en día tenemos en líneas aéreas dominicanas. Y nosotros estamos desde el IDAC apoyando esa iniciativa y dándole seguimiento para que se puedan ir eh, madurando todos esos proyectos de línea aérea que tenemos en agenda. Así es, eh, ¿qué, le ha parecido, ¿qué le ha parecido la apertura de esta gran feria del turismo internacional Fitur? Fenomenal. Fenomenal, la verdad, vuelvo y te repito, esto ha sido impresionante, esto va a ser muy beneficioso para la República Dominicana. Esto va a llevar más turistas, que lo que al final al cabo quiere el presidente y quiere el ministro Collado y vuelvo y repito, hay que felicitar a todo el equipo de, de turismo y, y a todas las agencias del Estado que están aquí apoyando todas estas iniciativas en beneficio de todos los dominicanos y en beneficio de la República Dominicana Señor Héctor, aprovechar el escenario para que usted se despida, haciéndole un llamado una motivación a todos los turistas, ciudadanos del mundo que visitan esta feria en este stand de República Dominicana para que visiten y conozcan su país República Dominicana lo tiene todo vengan a conocer nuestras playas, nuestras montañas, toda la diversidad que tenemos, nuestras dunas eh, nuestras, eh, todo, República Dominicana lo tiene todo. Vengan porque ustedes van a dar cuenta que, que va a ser una experiencia inolvidable. Muchas gracias, señor Héctor Porcela, director interino de LIDA José Cuevas, Robert González, en esta cobertura especial FITUR 2023. Gracias, señor. aquí en la feria de Facebook con el ministro de república dominicana con otro grupo de viajes de corte inglés que, eh, que para este acuerdo es eh, muy importante para nosotros es un destino de los más relevantes mucho, en todo lo que son nuestras unidades de negocio a nivel vacacional y en todo lo que son los productos turísticos que eh, representamos a lo cual agradecerle muchísimo el acuerdo de Muchísimas gracias. El corte inglés tiene una relación de larga data con la República Dominicana. Como bien dijo Nashla, es una de las principales agencias de viaje y tour operación en España y para la República Dominicana es un honor firmar este acuerdo que va acorde, como he dicho en todas las ruedas de prensa anteriores, con la objetividad de nuestra visita en Fitur, de reforzar la conectividad aérea entre República Dominicana y Europa y sobre todo España. Muchísimas gracias. Vamos a firmar. Procedemos a la firma del acuerdo entre viajes, el corte inglés y República Dominicana. Es importante destacar que los destinos que impactaremos positivamente con este acuerdo están Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata, bayahibe y Samaná. Muchísimas gracias Susana Chiacovelli, Directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Internacionales de Viajes, El Corte Inglés. A partir de este momento, la promesa es reforzar nuestras relaciones y convertirnos en un matrimonio de éxito. Muchísimas gracias. El ministro fue nuestro faro, recuerdo el año pasado cuando República Dominicana fue eh, hace dos años. El, el país eh, eh, anfitrión y socio de, de Fitur y como en aquel momento eh, todos tuvimos la valentía, pero la República Dominicana tuvo la valentía por apostar por Fitur apostar por el, el turismo y yo creo que los frutos se están viendo se están viendo en una recuperación de nuestra industria, de esta industria que tanto queremos y que tan importante es para, para nuestros países, así que nada más, la verdad que encantado de renovar nuestros acuerdos y de seguir trabajando juntos y Honestamente, esperamos seguir haciéndolo durante mucho más tiempo. ¿Cuánta frecuencia tenemos ahora? Eh, eso le paso la palabra a Víctor Moneo. No, la verdad que para nosotros es un reto, porque honestamente eh, la demanda se está recuperando de manera muy fuerte. Yo creo que son buenas noticias en muchos países, también en República Dominicana. Y también es cierto que la industria está sufriendo una falta de aviones que nos hace que tengamos que gestionar en este caso, pues... ...recursos escasos, ¿no? pero yo creo que a lo largo de, del año, que este año y principios del año que viene... ...tenemos que ver cómo vamos aumentando las frecuencias en la mayoría de nuestros destinos... ...y evidentemente República Dominicana tiene que ser uno de los casos que forme parte de ese conjunto. Bien, para nosotros la alianza con Iberia es una alianza fundamental... ...para el turismo europeo con la República Dominicana. El año pasado firmamos y el que la Junta de Aviación Civil y Tony Yapor hayan logrado un tratado de cielos abiertos con España ha facilitado estos acuerdos con Iberia y nosotros en esta ocasión nos sentimos muy contentos de renovar estos lazos comerciales y de amistad que tenemos con Iberia. Como bien le dije en las ruedas de prensa anteriores, vinimos aquí eh, con dos objetivos. Uno es la inversión inmobiliaria en nuevos hoteles y la otra es la más importante, la conectividad para llenar a esos hoteles. ¿Y qué más que firmar este acuerdo con Iberia? Muchísimas gracias. Procedemos a la firma del acuerdo. Iberia, República Dominicana. Aprovecho para decir mientras se firma que amo Iberia, la aerolínea. Amo. Muchas gracias. Se ponen de pie para la foto del recuerdo de la firma del acuerdo entre Iberia y República Dominicana para multiplicar y sostener la relación cada vez más. que eh, Representa más de mil turistas al año para la República Dominicana y es la primera vez que se firma un acuerdo con la Asociación de Agencias de Viaje en la historia de la República Dominicana y el turismo. Para nosotros es extremadamente importante trabajar de cerca con los tour operadores y las agencias de viaje, por lo cual este evento tiene mucho significado para la estrategia que hemos venido desarrollando en los últimos meses en nuestro país. Bienvenidos y para nosotros es un gran honor. Muchas gracias. Primero, pues agradecerle la, la acogida en este maravilloso stand que, que realmente es espectacular. A agradecerle también la confianza en ACABE. Tenemos una relación de varios años que siempre estamos colaborando como miembros adheridos y este año pues agradecerle especialmente la, el compromiso y, y este plan de actuaciones que, que llevaremos a cabo, que firmaremos ahora el, el convenio y que yo creo que será muy provechoso para, para tanto para la República Dominicana como para todas las agencias asociadas y seguro que va a dar muchos frutos y agradecer a los dos equipos que han trabajado para para elaborar este plan, que seguro que será muy fructífero. El único favor que le voy a hacer muy complicado, es que todas sus agencias de viajes, cuando le pidan un país en el Caribe, digan República Dominicana. Por favor. Así será. Muchísimas gracias, dos meses, el Ministerio de Turismo en representación de la República Dominicana ha visitado constantemente diferentes destinos que son aquellas personas que llenan nuestro país de turistas y realmente la relación se ha estrechado un montón y creo que esa familiaridad que el ministro ha querido desarrollar a través de sus encuentros, experiencia de turista al 100% satisfactoria. Muchísimas gracias, una foto para el recuerdo. Señores, ya concluyendo este espacio del día de hoy, pasar balance también a los importantes acuerdos que estuvo desarrollando el ministro de Turismo, David Collado, con diferentes instituciones, entre ellas la Aerolínea Iberia, las agencias de viaje, el Corte Inglés, de la más importante aquí de España, y otras importantes líneas que estarán brindando servicios y vuelos constantes. Algo muy importante que decía el ministro de Turismo, David Collado, al conversar con tour operadores que ustedes al momento de recomendar un destino recomienden a República Dominicana a las personas que accedan a los servicios que ustedes ofrecen. Muy importante poder impulsar y en esta cobertura especial Fitur 2023 que República Dominicana sea el primer destino para cualquier persona que desee visitar o conocer algún país en el mundo que debe ser República Dominicana. De esta manera concluyo con todos ustedes por el día de hoy. Como siempre agradecer a ustedes la gentileza de sintonía y de manera muy especial a mi hermano Felipito que ha sido posible hacer llevar a todos ustedes esta importante transmisión desde Fitur 2023. Nos reencontramos mañana nuevamente. Aquí.